Bien, señores, y nosotros vamos a conectar inmediatamente en el plano de las informaciones locales con nuestro corresponsal en la zona de Tenares, provincia, de hermanas Mirabal, Yurel de Jesús. Buen día, Yurel, ¿cómo te sientes? Ah, muy bien, muy bien, usted por allá. ¿Cómo se encuentran todos por allá? Bien, bien, gracias a Dios. Cuéntanos, Yurel, ¿cómo anda la provincia, de hermanas Mirabal? Antes de que todo, déjame saludar a los televidentes que nos sintonizan día a día para captar las informaciones que le traemos. Por aquí en Medio estamos un poco preocupados por la situación que se sigue dando en los bancos, en las remesadoras. Y es un tema recurrente que venimos diariamente tratando y es lo mismo. Es lo mismo y no toman las autoridades medidas. Hoy me enteré que nuestro amigo Elías Polar ...regidor electo por el PRM... ...salió a los bancos y a las remesadoras... ...a boicotear, vamos a decirlo así... ...a llamar la atención a las personas... ...a que no se amontonen... ...y, y de forma enérgica... Eh, ...se apersonó por ahí... No pudimos, estar, ...no pudimos estar presentes... ...porque estábamos investigando un caso... ...de unos médicos cubanos... ...que llegaron a, a Salcedo ayer en la tarde... Ah. acompañados por los guardias... ...sí, ¿tiene ¿Tiene información de cuántos médicos?... Eh, no, llegaron tres autobuses del de, de Ministerio de Deportes, llegaron repleto de médicos, se, se, se supone, se, se presume, porque no tengo la fuente, no tengo la, la, la información acabada, de que eran médicos cubanos, 50 médicos cubanos, pero el despido militar que vino a la provincia a traer a esos médicos fue enorme. Entonces, nos apersonamos allá y no fue imposible el acceso, ya que los militares muy decentes, eso se puede decir, muy decentes, muy amables, pero nos impidieron y nos troncharon la, la, el, el acceso a, a la, al complejo, a las villas olímpicas. ¿Crees, ¿crees que estos médicos puedan hacer para tratar el brote de coronavirus en esa provincia de Mano Mirabal? Mire, yo hice unas cuantas llamadas, hice unas cuantas llamadas, y alguien me, me, alguien de, de confianza, pero no la vamos no a con cierta la información, claro que no, eh, de que eran médicos que, que, que, recién llegados de, de Cuba, entonces lo vinieron a traer a, a aislamiento, a esa zona de aislamiento que tenemos aquí, en las villas que se, se crearon para los Juegos Deportivos Olímpicos. Esa es la información que tenemos, no confirmada hasta el momento. Estoy trabajando el caso, vamos a esperar en las próximas horas dar con la información fidedigna. Ok, Yurel, cuéntanos sobre la situación del de, hospital Pascasio Toribio de la ciudad de, de, de Salcedo desde de desde antes de esta pandemia eh, ha tenido muchísimas precariedades. Ha, sí. ha, ¿Ha sabido si ha tenido alguna intervención en estos días ante la posible no, no, verdad? No, no, no. no. Eh, eh, al hospital le ha llegado insumo, porque hablé con su directora Judith Tejada, hablé hace unos días. Le han llegado insumos, le han llegado medicamentos, pero luego de eso se hizo una gestión y en lo que era el seguro, el hospital Ramón Brach es lo que va a funcionar como alojamiento de los pacientes posibles o positivos del coronavirus, el COVID-19. Entonces, a eso le quita, eh, desahoga un poco el hospital Pascasio Toribos piantini. Mm. Yurel, ¿ha tenido algún contacto con personas ligadas ya al sector agrícola de esta zona? ¿Qué tanto ha afectado...? esta pandemia, si la agricultura en esa zona ha seguido funcionando normal, los productos están llegando al mercado? Mira, eh, con respecto a eso, ayer salió una noticia en los medios nacionales de que el gobierno en la parte agrícola iba, iba a tomar medidas. Hoy llamé al, al encargado de aquí, de, de la provincia, Hildo Mercedes, y me fue, me fue imposible comunicarme con él más adelante. Él me devolvió la llamada y me dice que hasta el momento no, no le ha llegado la logística pero que sí él pudo enterarse de que van a tomar medidas eh, debido a la emergencia que está viviendo ahora la nación. Mm. Yurel, ¿y cómo has sentido tú la, la, las personas? ¿Han acogido han seguido en las calles o han salido a las calles? Ya en no, gran no, no. parte del país la gente ha empezado a desesperarse. Eh, ¿Se puede observar un gran tráfico vehicular en el día? No, la gente en Tenares desde un inicio fue muy ligera y ahora mucho más eh, te digo que elías polanco hoy tomó la decisión de visitar los bancos y tratar de, de explicarle a la gente la situación de que de lo que es el aislamiento el, el distanciamiento social y la gente no acata el llamado no sé porque to, yo te voy a asegurar que toda esa gente que están ahí no son de Tenares Tenares Tenare tiene una población que todos conocemos y ahí hay personas de otra ciudad porque los bancos se dice que en San Francisco, ustedes pueden decirme eso, están cerrados y la gente se traslada a Tenares. La gente de San Francisco se está trasladando a, a Tenares y Moca, y supuestamente también de La Vega. Entonces, a Tenares y a Salcedo. ¿Está bien entiendo? Sí. Jurel ¿cuál es la queja que presentan los tenarenses por el no uso de la ambulancia dada para emergencias? Mira, eso es un tema un poquito es simple pero la gente lo vuelve una tormenta una tormenta. Mira, la, la ambulancia fue donada por un grupo de Tenares la, la ambulancia llegó se sabe que tiene un proceso de mantenimiento entonces también no ha sido entregada formalmente que es cuando el grupo que la donó que venga de Estados Unidos traiga una pieza vital para el funcionamiento de la, de la, de la ambulancia que es la computadora que maneja las luces y el equipamiento que tiene la ambulancia adentro, porque es una sala de emergencia andante, vamos a decirlo así, una sala de emergencia móvil, y esa computadora viene cuando pase toda este, esta situación que estamos viviendo, que ellos la entreguen de forma formal, y eso es lo que la gente no entiende, la, la, la, la ambulancia se ve nueva, está nueva, perfecta, pero no tiene los insumos necesarios para funcionar. Yo tenemos declaraciones de esta ah, sí. información tenemos la, la declaración del intendente de bomberos, Jonathan Casado vamos a verla si es posible Estados Unidos, hay que darle un primer momento, un mantenimiento de todo el, eh, lo que, que tiene que ver con, en el caso de esta ambulancia, de cambio de correas, cambio de aceite, de filtros, en sentido general, eh, un turn-up, como se dice en el algor eh, mecánico. Pero además de eso, hay un componente importante y es que algunos implementos que, que utiliza la ambulancia de, para su funcionamiento eh, total... Parte de ese equipamiento, llámese computadoras y otros implementos que se utilizan a los fines de dar una respuesta a emergencia, están aún en los Estados Unidos. Y estamos a la espera de que pase la situación por la cual estamos atravesando desde esta pandemia mundial. Inmediatamente ocurra esto, entonces eh, las personas que donaron eh, la ambulancia vendrán eh, la, con los demás implementos y las computadoras que manejan el sistema interno uh -huh. de ella y entonces a partir de ahí entonces podemos ya ponerla al servicio de la población. El rodamiento de la, el rodamiento de la, de la ambulancia está perfecto, solamente en las cosas sí, la, la cosa técnicas. Sí, lo que es el rodamiento de la ambulancia está, está perfecto, pero aunque independientemente de eso hay que darle mantenimiento, como uh -huh. de siempre en el momento, el cambio de aceites. Eh, que no se ha hecho porque todos los talleres y eh, los repuestos están cerrados eh, por, por esta situación y por eso no hemos hecho ese mantenimiento que requiere la, el equipo Muy bien, entonces lo mensaje a la población? No, que no nos esperemos eh, esperar en Dios de que esto pase pero nosotros también contribuir a que esto pase quedando uh -huh. en nuestras casas cumpliendo con las normas que se, se plantean eh, y que en adelante podamos eh, Seguir y marchar eh, como de manera normal en la vida diaria. Lo importante es que la ambulancia está aquí. Sí, eso es lo más importante. La ambulancia es un, un equipo sumamente moderno, tú puedes tomar físicas de ella. Eh, eh, creo que en el país no hay tantas de esas con esas características. Y, uh -huh. y, todo lo que tiene que ver porque ciertamente la ambulancia será una sala de emergencia rodante que eso es lo más importante porque acostumbramos a, a una ambulancia en nuestros cuerpos de obesidad. una ambulancia simplemente que lleva una gente declaraciones en torno a eh, la ambulancia que ha recibido el municipio de Tenares para estas emergencias Yurel. Hermano, gracias. Le agradezco la sintonía a todos aquí. Lo dejo con ustedes ahí para más informaciones. Gracias a ti, Yurel, por mantenernos siempre informados de todo lo que acontece en la provincia, hermanas Mirabal, y desde tu hogar, el municipio de Tenares. Gracias, Yurel. Bien, señores, eh, continuando con las informaciones en el plano local, y es que a ritmo de música, la defensa civil y la Cruz Roja realizan un recorrido por San Francisco de Macorís para dar ánimo a la población. Eh, la tarde de ayer, los cuerpos de esa institución recorrieron en San Francisco de Macorís diversas eh, calles, como pueden observar en las imágenes eh, a tono de la canción de Julia Gil, la cual se ha hecho... En estos días de cuarentena, las personas eh, se paraban en el frente de sus casas para escuchar y saludar a estos miembros de la Defensa Civil y la Cruz Roja, eh, cuerpo que en estos días han trabajado sin descanso, eh, dándole soporte a diversas instituciones eh, con el fin de salvar vidas, ¿verdad?, y de mantener eh, a muchas personas eh, sanas. Y esta defensa civil y esta Cruz Roja de San Francisco de Macorís, siempre entregada a las nobles causas, a las mejores causas de este pueblo. Y fíjense cómo en el día de ayer salieron eh, a llevarle ese espaldarazo al pueblo, dándole apoyo a las personas, salían al frente de sus casas y aplaudían eh, esta canción tan emotiva que mucha gente la, la llena de, de valor, ¿verdad? Si el máster, por favor, eh, puede darle un poquito de audio para que las personas puedan eh, escuchar eh, un poquito de, de la canción. <risa> La defensa civil y la Cruz Roja por diversos sectores de San Francisco de Macorís. Señores, continuando con otra información, y es que en, a forcejeos y empujones para obtener los alimentos en el Liceo de Samaná, entre forcejeos y empujones, decenas de personas eh, que quedaron eh, dejaron a un lado el distanciamiento social, almaron tremendo conflicto para obtener los alimentos que entregan a los padres y estudiantes en el Liceo Francisco de Rosario Sánchez del municipio de Samaná. Máster, si me puede ayudar, por favor, con las imágenes para que las personas puedan observar el caos que se vivió allí en, en ese Liceo eh, de Samaná, el Liceo Francisco de Rosario. Sánchez, la persona, ignoraron por completo eh, este llamado de cuarentena Escucho. las imágenes, eso es algo totalmente lamentable en lo que se vive nosotros entendiendo la situación en que se encuentran esas persona, personas, eh, pero deben de entender de que ese no es el método correcto de esta eh, aglomeración de personas eso podemos tener por seguro que se hará mucho más fuerte el contagio. Eh, ojalá que en, en esa multitud de personas no exista alguien eh, que esté con síntomas del COVID-19 porque todos sabemos lo fácil que se transmite esta enfermedad. Y pueden observar en las imágenes también cómo las personas eh, forcejean y es eh, en busca de estos alimentos. Señores, nosotros vamos ...a una brevísima pausa, usted mantenga la sintonía... ...porque aún hay más de su fuerza informativa, sobre todo. Bien, a ustedes las gracias por permanecer en sintonía con nosotros en esta entonces informativa sobre todo bien señores, continuando con las informaciones en el ámbito local y es que instalan un túnel sanitizante en el comando regional noreste de la policía eh, las fuerzas armadas y la policía nacional dispusieron la instalación de un túnel sanitizante en la puerta frontal de la dirección regional del comando noreste de esa institución con asiento en esa ciudad para poder ingresar a la institución policial que comanda el el, el modeste se debe penetrar a través del túnel de higienización, esto por el recibimiento de un alto flujo de personas apresadas durante el toque de queda. El túnel sanitizante es una cabina realizada como material hospitalario, mayormente impermeable, compuesto por tubo. Eh, y también con una mezcla de agua con cloro al 5%, desinfectante desinfectante para ofrecer una protección por algunas, por algunas horas a las personas que pasan alrededor de 20 segundos dentro de la cabina. Los túneles, además de usar la citada sustancia, también funcionan con agua y cloro, de, el cual es uh, utilizada y es también no invasivo para el C humano, así es que qué bueno para evitar que los policías eh, se, y los militares se contagien ya que deben de estar todas eh, las noches eh, tirados a las calles para evitar eh, y para eh, poder que este toque de queda se pueda cumplir debido a que las personas no quieren respetar pero vamos a ver Master, si nos puede ayudar con las imágenes de las personas que cada día son apresadas en San Francisco de Macorís, el cual cada día se hace un recorrido y decenas de personas son arrestadas por violentar el toque de queda en San Francisco de Macorís. Todos sabemos que este tipo eh, de medidas fueron tomadas para evitar que las personas eh, se, se, se amontonen y que puedan mantenerse resguardada en su casa, dado a que la Organización Mundial de la Salud lo único que recomienda es el distanciamiento social, dado a que el coronavirus hasta este momento no tiene el, eh, ningún medicamento específico para tratar con esta enfermedad. Eh, antes de despedir el programa, queremos saludar a todas esas personas que están en sintonía con nosotros, a Carlos Manuel Cádiz desde La Javiela, ...también a Joel Vidó, ...desde Genimillo... ...a El Mello Mercedes... ...Porto Real... ...desde el Alto de la Javiela también... ...y a todas las personas que cada día sintonizan... ...este espacio, la fuerza informativa... ...y también Máster, si me puede ayudar por favor... ...para felicitar a... ...mi primogénito, mi hijo... ...Adis Junior, la antigua Javier... ...quien el día de hoy está de fiesta, de cumpleaños... ...ya ocho años... ...de haber llegado al mundo... Ahí está en sus pantallas, junto a mi, mi pequeño Adrián, y ahí está Aris Junior, la antigua Javier. Muchas felicitaciones para ti en tu día. Nosotros esperamos eh, reencontrarnos pronto, ya cuando todo esto pase, y que Dios te siga dando mucha, mucha sabiduría, mucha humildad, como hasta ahora lo está haciendo. Así es que bendiciones para ti, mi chiquito, que Dios te cuide y te proteja. Bien, señores, eh, lamentablemente no tenemos tiempo para más. Mañana esperamos reencontrarnos nueva vez con ustedes de 12 a 1 del día para mostrarles las informaciones más importantes en el ámbito nacional, internacional y, por supuesto, local y regional. Arismendi, la antigua, estuvo con ustedes y será hasta el lunes. Bye, bye.